Eh, el organismo, eh, el archivo y el registro de juicios universales eh, recibe todos los expedientes de guarda y custodia de todos los juzgados de la provincia, sean civiles, laborales, penales, Cámara Superior de justicia. Se reciben todos los protocolos que antes se guardaban, ahora con el nuevo sistema eh, no se guardan porque los tienen eh, en las computadoras. El trabajo del registro es todo lo que sea concursos, quiebras, sucesiones y es eh, la inscripción, o sea, primero se hace el informe, la inscripción y eso es todo lo ordena el juez. Trabajando en forma conjunta, porque la idea de este organismo que lo manejo yo es tener una interrelación con la demás dependencia. Entonces, voy personalmente y trato de optimizar el servicio independientemente del reglamento que se pueda tener. Eh, con familia se ha tomado la determinación con respecto a los alimentos de guardar todo lo que es alimento hasta que cumpla la mayoría, el último hijo que tenga la familia. Con respecto a sucesiones, estamos trabajando ahora con la nueva metodología de los jugados civiles ¿eh? de cuando se deposita una suma indeterminada de dinero el abogado, que se paguen los sellados, que es poca plata, son 48 pesos, entonces el informe y la inscripción, si no registra eh, un, un, una inscripción, se hace el informe y automáticamente, como dice la providencia, lo inscribimos. Entonces evitamos que el expediente se mueva dos o tres veces dentro del mismo juzgado. Eso es un trabajo que hacemos en forma conjunta, ...con los secretarios que están a cargo de cada área. Con respecto a Fiscalía, hicimos exactamente lo mismo. Eh, se fueron reduciendo los tiempos. Eh, el organismo está dividido en varias empresas. Se tiene la mesa de entrada que recepciona todos los oficios, contesta todos los oficios y se evacúa todas las preguntas que se puedan hacer. Y eh, como tenemos una sola máquina con internet, eh, ahí se registra la firma digital y eh, todo lo que eh, necesitan los empleados es todo por esa máquina. Después tenemos la parte de recepción de expedientes. La recepción de expedientes son los expedientes que se archivan, se ponen en cajas cofres, cuando vienen acá, como pasó un tiempo, se vuelve a revisar. Eh, con las planillas, los lotes que se arman, para poder darle un número interno. Tenemos un sistema interno nuestro para poder detectar los expedientes cuando nos piden. De, eh, de ahí se pasa al galpón. Hay un encargado de galpón que es el que saca los expedientes y controla el orden y las condiciones en que está eh, el expediente, bueno, que ya se han sacado fotografía y la van a poder ver. De ahí pasamos al sector desarchivo. El desarchivo son los oficios con los expedientes que se sacan y se realiza el desarchivo para poder ser enviado a los juzgados. De un día para otro, al día siguiente viene la gente de expedición, retira los expedientes y los reparte en cada uno de los organismos. De ahí pasamos a la sección de registro. El registro recibe todos los oficios día por día. Y se van eh, haciendo los informes, las inscripciones y las declaratoria de dinero, todo lo ordenado por el juez. Se contestan todos los oficios de toda la provincia, porque acá tenemos el registro de la provincia completa. Y después está el otro sector, que es el sector que eh, hace la importación, que es la persona que está encargada, dos personas encargadas, de revisar todo el control que hicimos nosotros y poder volcarlo al sistema, para que sea más fácil de encontrarlo, el tema es que a veces no nos llegan el tiempo que corresponde los archivitos que deben ser mandados por los juzgados, entonces él tiene que hacer un soporte papel con carpeta para poder ubicar los expedientes, porque una vez que ingresan acá tienen otro número y otra caja para poder este, ser fácil de este, ubicarlos y están separados por año, el año es el año del pulgo, de 16 al 30 que sería 2016 al 2030. Ese sería el trabajo del sector del archivo. Pero además tenemos el archivo regional. El archivo regional funciona en Zapala. Este archivo, el general, recibe el 80% de los expedientes, que es de la primera circunscripción. El otro 20% está repartido en las cuatro circunscripciones, que lo recibe Zapala. Ahora se reciben, eh, hay mucha más agilidad y más trabajo porque cada circunscripción tiene firma digital. Entonces, automáticamente me mandan los oficios de lo que es sucesiones de todas las circunscripciones al registro, sin contar los expedientes que tengo guardado acá, porque acá se guarda todo lo que es conservación permanente hasta el año 2011. Del 2011 en adelante lo que son las cuatro circunstancias que del interior se guardan Zapala. Ese sería el trabajo que tiene el archivo. Independientemente de eso, eh, esta jefatura tomó la determinación de recorrer una vez o dos veces al año todas las circunstancias para poder optimizar el servicio de guarda de expedientes. Entonces, hay personal que está dedicado a hacer comisiones en Unin, en San Martín, en La Costura, en eh, Chomalar, en Cutralcó, en Zapala y se va archivando porque los juzgados no tienen la capacidad operativa para poder hacerlo en tiempo y forma el archivo. Entonces yo consideré que era más económico mandar mi personal que sabe hacerlo para archivar y es lo que se está haciendo en todas las instituciones. independientemente de que se presta colaboración con los juzgados de eh, Neuquén. Eh, se hacen eh, archivos ejecutivos, en los civiles, en los laborales, en familia, en los penales, hasta que vayan aprendiendo a poder llevar el expediente para que esté en condiciones de archivar. Y además se tomó la otra determinación de que la guarda de expedientes, o sea, el paralizado, que era dos años, lo acortamos a un año para que eh, los juzgados tengan el espacio para el personal y no para los expedientes, porque para eso está el archivo, que es el que hace la custodia y la guarda de los expedientes. Eso sería grande rasgo de lo que hace el archivo. Una cosa es comentario y otra cosa es poder ver el trabajo que estamos haciendo en este galpón transformado en la oficina, que funciona en el archivo del Poder Judicial de la Provincia de Montero.